estamos acá en este caso con el samsung a 31 como les comenté en un principio el dispositivo estaba apagado y no contábamos con lo que es el firmware lo que vamos a hacer acá en este caso yo lo tengo ya destapado lo que sucedió gente es que lo estaban haciendo remover caja y pues obviamente lo brinquearon es decir lo bloquearon y eh, más que eso no sacaron una copia de seguridad del software es decir un backup entonces lo que vamos a hacer es hacer test point como ustedes ya saben por eso yo el dispositivo lo tengo de esta forma y el test point pues viene a ser el puntillo de acá no sé si los logran a ver este puntillo más la lata en este caso este puntillo que tenemos acá el pequeñito este más esta lata entonces una vez que dan test point pues pero antes de eso vamos a ir a nuestra pc con la herramienta profesional un lock tool vamos a hacer el proceso para eso ya deben tener los archivos que luego dejar que los carguen yo acá pues por ejemplo voy a abrir ya mi un blog tool listo entonces ya pues acá tenemos nuestra herramienta ejecutándose como ustedes pueden ver esta es una herramienta de pago obviamente tienen que tenerlo para que ustedes puedan hacer el proceso yo les voy a enseñar aquí cómo pueden hacerlo entonces lo primero cuando nos abra la herramienta nos vamos a ubicar acá en la pestaña de MTK que tenemos en la parte de acá seleccionamos y lo damos donde dice MTK universal listo acá vamos a dar anticlic en, en el espacio un, color gris y lo vamos a dar donde dice load skater una vez dando ahí pues nos va a llevar a donde tenemos el archivo de es que el skater del samsung a31 y listo una vez ya está acá pues nos dice task una vez tenemos ahí lo vamos a dar donde dice en la parte de abajo flash y ahí vamos a conectar con testpoint entonces vamos a hacer el proceso yo les voy a dejar cómo lo voy haciendo el testpoint entonces para que ustedes puedan hacerlo también Listo y como ustedes pueden ver ya está corriendo el proceso Se está flasheando correctamente Vamos a esperar nada más que termine de flashearse el dispositivo Y ya pues cuando el dispositivo pues termine de flashearse Obviamente se tiene que encender sí o sí Ahí está pasando entonces las particiones Hay que esperar nada más Listo entonces como ustedes pueden ver ya está pasando las particiones Ahí tenemos la partición super que está pasando un 92% vamos a esperar nada más, tener paciencia que esto nos va a funcionar 100% listo y ahí pasó pues ya el dispositivo ahora conectando la batería tiene que encendernos o tiene que estar encendido bueno y como ustedes pueden ver bueno, en este caso nos ha quedado, nos ha mandado a modo descarga. Vamos a tener que flashear, gente. Esperemos que no tenga lo que es el que Porque si no, no nos va a dejar flashear. En este caso, no sé por qué me dio ese error. Pero ya vemos que el dispositivo entonces se nos está encendiendo. ¿Listo? Listo, aquí como pueden ver, ya lo podemos en modo descarga. Voy a tratar de flashear, gente, el dispositivo. Creo que por algunas particiones que estaban dañadas, no pudo iniciar correctamente. Entonces, voy a tratar de pasar un flash, gente. Que recupere este dispositivo. Entonces voy a pasar el video para eso. Y ya regreso cuando esté listo. Yo voy a hacer a través de la herramienta Odin. Ya que el caje status está normal. Entonces normal podemos flashear acá. Ya no hay ningún problema. Cuando tenemos el caje status. Lo que no nos va a flashear gente. Entonces vamos a abrir nuestro Odin. Para poder flashear un FIWAR. Listo entonces como ustedes pueden ver. Ya cargué acá entonces lo que es el flash. Vamos a tener que flashear gente. Esto es muy importante que tener en cuenta ya que si nosotros flasheamos con un firmware no sé cuál fue el problema que me dio. Lo importante es que ya el equipo ha revivido. Creo que fue por lo mismo que el dispositivo tenía otro binario, el fio skater tenía otro binario, o no sé. Pero ya acá lo vamos a poder empezar a pasar el flash. Si no nos pasa, pues habrá que ver otra solución. Listo, como tú puedes ver, ahí ya empezó a flashear el dispositivo sin ningún tipo de problema. Solo nos queda esperar y esperemos que el equipo recupere. Voy a pausar el video para no hacerlo tan largo. Listo, entonces como ustedes pueden ver ya está pasando la última partición y bueno pues solamente toca esperar. Esperemos que el dispositivo no se inicie correctamente y esperemos que el método nos funcione, si no ya estaremos buscando obviamente el skater de Bit1 porque yo pasé nada más ese skater para probarlo gente, ya que no daba con el binario exacto. Entonces vamos a esperar y ahí casi está a punto de terminar. Listo, ahí el equipo ya se reinició. Vamos a esperar y esperamos que nos encienda correctamente. Ahí nos está encendiendo, entonces, como ustedes pueden verlo. Ahí está instalando el software. Entonces, vamos a esperar. Entonces, como podemos ver, y acá el dispositivo se nos está encendiendo. Lo que pasa, gente, es que el equipo se apaga varias veces por el motivo que estaba la batería baja. Pero ya vemos que acá el dispositivo con su flash ha arrancado correctamente. Solo tengo que esperar que se inicie nada más. Y vamos continuando con el video. Listo como podemos ver ya el dispositivo acá pues se nos está iniciando, no hay problema gente, sin sí, ningún tipo de problema, entonces este método sí está funcionando y vamos a esperar que pues acá el dispositivo no se nos haya borrado el CN ni el email en este caso porque en muchos casos sucede que se borra el email. Bueno acá lo tenemos, no se ha borrado nada gente, ahí está correctamente, vamos a configurar desde un principio y el dispositivo ha quedado así, entonces ya saben cuál es el método para revivir binario 1 gente. En este caso nos ha funcionado y espero que les guste este video. El archivo va a ser premium gente, recuérdenlo eso. Y si ustedes quieren pues tendrán que pagar una membresía al canal para que ustedes lo puedan obtener lo que es el archivo. Listo, eso fue todo entonces, ya les dejo por aquí, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!